Esto parece como las tiras cómicas, ¿no? Eh, que una revista te presenta eh, los protagonistas eh, muy serios ¿no? y en la otra te, te presenta una caricatura saboteando lo que está haciendo este. Y eso es lo que pasa ahorita con Venezuela. Supuestamente la dictadura chavista, los maduristas, dicen que Venezuela va shh, como volador sin palo. Que la economía se está activando... Que los migrantes están regresando, que la salud está al pelo, que la educación está al pelo. Cuando vemos todas esa clase de, de apreciaciones, pues uno mira, y pero le causa a uno curiosidad. Cuando vemos, por un lado, de que el Bolívar, cada día menos, menos, que ya tiende a desaparecer porque vale más el papel que el, que el billete. Por otro lado, vemos que ya. Vamos llegando a los 7 millones de migrantes. O sea, en lugar de disminuir, siguen aumentando. Y vemos que la economía está por el piso. Vemos que la Venezuela como tal, esa Venezuela rica, eh, próspera y abundante que había hace más de 20 años, ahorita es un total fracaso. Entonces, ¿qué es lo que se está vendiendo? Porque aquí nos están es vendiendo una imagen. Cuando normalmente vemos a Maduro y a Diosdado, o a esas cabezas de la dictadura chavista diciendo que Venezuela ya superó la crisis y que ahora se está viendo mejor y que incluso los venezolanos que emigraron están regresando ahora viene la pregunta ¿cuál es la Venezuela que está mejorando? Porque volví digo parece que esto fuera una revista seria y esto fuera un, uno, unas tiras cómicas pero yo no veo a Maduro y a Diosdado en esta revista los veo acá como en unas tiras cómicas no quisiéramos ser aguafiestas pero la realidad es otra la nueva devaluación de la moneda nacional está haciendo que en los últimos días las tiendas y comercios cierren sus puertas la gente ya no realiza compras por una parte porque no hay flujo de dinero y por otra parte el miedo de qué va a pasar y como consecuencia es posible que ocurran saqueos ante tanta desesperación este realmente es el panorama que se ve de vista a los locales comerciales A medio abrir Algunos, unos, unos que ya están cerrados Otros a medio abrir Porque la moneda de Venezuela se devaluó Un 21% frente al dólar En los pasados días Ahora siendo más profundo Más del 90% de la población venezolana Se encuentra en la pobreza absoluta Porque el chavismo asumió Que ser rico es malo Y lo más irónico Es que hay gente que lo cree Oiga, el ser rico es malo y si es malo, entonces diríamos que ellos también son pobres, porque si vamos a ver las carteras de Diosdado, de Maduro, de Tared, de Vladimir, son carteras abundantes y las propiedades que tienen son no son ricos, son multimillonarios, pero para ellos el ser rico es malo, pero para el pueblo, y vuelvo y digo, todavía hay gente que lo cree. Mi abuelo decía una palabra muy cierta. Pendejo no es el que silba sino el que voltea a mirar. Esto se puede bueno Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Leen like. Activen la campanita de notificaciones. Y comparta con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios porque gracias a ustedes aquí seguimos siendo los número uno. Los chismosos del paseo. En las últimas semanas han llevado adelante una campaña propagandista para decirle al mundo que el país está mejorando y que por eso las personas que huyen por la selva del Darién lo hacen porque son idiotas, ya que en esa lógica todo está bien, o sea, ser rico es malo y además el pueblo es un idiota porque todo está bien, es la apreciación de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero siendo realistas, el sol no se puede tapar con un solo dedo. Miles de personas huyen diariamente del país por culpa del chavismo. No olvidemos que ya estamos acercándonos a los 7 millones de migrantes. La nueva devaluación de la moneda nacional está haciendo que en los últimos días las tiendas y comercios cierren sus puertas. Todavía nos queda el amargo recuerdo de la hambruna más terrible y como eso no solo duele en los estómagos, sino en el más sensible núcleo familiar, que son nuestros niños. Duro. Pero es real. Hay que hablar con la verdad. Ahora yo no sé dónde sacan esas conclusiones el régimen chavista. Según ellos la Cepal dice que Venezuela es el país con más crecimiento. Así como la FAO dijo que nuestro país estaba libre de hambre. Entonces lo que, lo que muestran por ahí ciertos medios. Y no digo eh, medios. Sino las mismas personas que graban y, y montan. Los que pueden grabar y mirar eso. Porque no se olvide que está todo totalmente prohibido eso. Nos muestran una Venezuela diferente. ¿Cuál es la Venezuela que nos están vendiendo? Yo creo que eso se lo dejo a los expertos en maquillajes de realidades. Pero no para la población venezolana. Basta con que demos un vistazo a lo que sucede con los trabajadores públicos. Que eso es otra piedra en el zapato. Aparte de lo que está pasando, el chavismo arremete contra este grupo de venezolanos. Antes habían sido privilegiados de alguna forma u otra con un sueldo del aparato gubernamental. Yo sé que no todos eran chavistas. Y sé que en silencio han tenido que soportar el comunismo para llevar el pan a su casa. O sea, pero porque había ese subsidio, había ese sueldo para el aparato gubernamental. Gubernamental Pero ahorita ya se les metieron A los trabajadores públicos Y la cosa se puso más tesa. Aún así Maduro decide Quitarle los beneficios salariales Los videos de las protestas son virales Los testimonios son desgarradores Pero con todo y esta situación Artistas y periodistas Dicen que Venezuela Está mejorando Ay Dios mío hasta dónde llega La ignorancia Lejos de nuestro país Vemos otra realidad Brasil un país gobernado por un presidente de derecha totalmente opuesto al chavismo y su ideología, el chavismo lo cataloga de fascista. Ojo, es Maduro el que cataloga a Bolsonaro y a su gobierno como fascista. Pero, ¿cómo este gobierno fascista trata a los trabajadores de Brasil? Vamos a verlo. Bolsonaro aumentó el piso salarial de los profesores en un 33,23% llegando a $754 dólares al momento de escribir este artículo. Para los enfermos aumentó a $923 dólares y en 20 años es el presidente de la república que no aumenta salarios de la administración pública. ¿A eso le llaman fascista? Ahora miremos la otra cara de la moneda, el chavismo. Viciado por el dinero, disminuye los beneficios salariales, de los trabajadores mientras que mantiene oprimida la economía Para el chavismo esto es lo humano, lo revolucionario Para el chavismo el pobre tiene que ser bien pobre Y todo lo que sea para él tan pobre como él debe ser O sea yo me acuerdo una palabra que lo dijo primero el señor Fidel Castro Luego lo dijo el señor Chávez Luego lo dijo el señor Maduro Y por ahí otro presidente que anda por ahí volando donde dicen que los pobres no se deben acabar ah, O sea, un buen gobierno oficialista Un buen gobierno socialista No va a sacar al pobre de pobre Va a alimentar al pobre para que él siga siendo pobre Porque él dicen, ellos mantienen una política Cuando el pobre hace un negocio o le va bien Y deja de ser pobre, se vuelve de derecha <risa> Páreme ese trompo en la uña De esa manera el chavismo continúa oprimiendo a una población Que no tiene una clase política que la defienda de estos desmanes Así los rojos transitan hacia la consolidación del poder con la mayor indolencia Recordemos cómo funciona la, man la manipulación mental de estos seres Mientras te dicen nazista por no estar de acuerdo con ellos Les encantaría preguntar a Hitler por qué no terminó el trabajo que comenzó Ahora, nos está mostrando una Venezuela que está mejorando. Esa, esa Venezuela es de las que no pasa hambre. Y pueden hacer dinero. O sea unos ricos que hay ahí un grupito. Y que se benefician de Maduro. Los que no tienen una pobre educación para sus hijos. Y pueden llegar a pagar altas cantidades de, de dinero. Para recibir salud. Son los que no le falta combustible. Y tampoco le faltan los dólares. A esos venezolanos no les importa si quien manda es chavista o no Ellos ya tienen su plata, les vale huevo el resto Si es cristiano o no Si es capitalista o no Solo les importa su bolsillo Sus redes sociales y que los adulen Esa Venezuela Que dicen que está mejorando Es de un grupo de venezolanos Que representa menos del 4% Que son los ricos de Venezuela Y otro porcentaje tanto igual Que son los que están tragando de Nicolás Maduro y para usted querido seguidor de este canal les dejo esta pregunta ¿Venezuela está mejorando? ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad